Una ocasión muy especial. Y es algo que nos ha tomado tiempo trabajarlo, desarrollarlo, pero finalmente lo tenemos. Y es que es posible a partir de mañana poder trabajar con la marca Rodenstock en el Perú. Van a poder ustedes hacer sus pedidos de monofocales, bifocales o progresivos de la marca Rodenstock. Ya nos van a explicar nuestros amigos de Rodenstock que han venido especialmente hoy para hacer una explicación y capacitación de lo que es estos productos no me voy a extender mucho quiero presentarles al señor Walton Mojeda gerente general de Rolling Stone, que ha llegado hoy solo para el evento o se va mañana, un fuerte aplauso para Walton por favor Alfredo Molina alguno de ustedes ya lo conoce en algún momento nos ha visitado ya ha tenido la oportunidad de visitar a alguno de ustedes le agradezco mucho la visita a Alfredo también un aplauso para Alfredo también por favor Y finalmente José Pablo, que es la persona que hoy nos va a dar la charla y a, es la primera vez que está con nosotros en, en TOPSA. Un aplauso fuerte para él, por favor, con Walton, que le dar una palabra de bienvenida. Gracias por venir. Gracias, buenas noches. Eh, no es mi primera vez en Perú, sino muchas veces he venido a comer ceviche y sobre todo a, comer, a tomar pisco sour que sí efectivamente es peruano, debo decirlo. <risa> Tenemos 140 años, algunos menos, eh, hemos elegido a un gran partner, a un gran socio, TOPSA, eh, que en Perú lleva 50 años, que cumplió el año pasado, en octubre, eh, venimos trabajando con ellos hace más o menos dos años, en cómo entrar, cómo llegar y cómo desarrollar un producto de alta tecnología. Nosotros somos una empresa que nos hemos equivocado muchas veces y hemos desarrollado hoy día nuestros lentes porque nos hemos equivocado muchas veces, somos el número uno. No somos el número uno en, en, en porte, en tamaño. Somos los que más desarrollamos en la visión, en ver bien. Nuestra consigna es que todos deben ver bien. Muchas veces, y les quiero contar un poco que hace un año atrás en una reunión eh, sudamericana hicimos una diferencia entre las cadenas, que todos ustedes conocen, y los independientes. Y veíamos la fortaleza de las cadenas y la fortaleza de los independientes. Y muchas veces creemos que el mercado peruano, chileno, argentino, boliviano, colombiano, es distinto. Y son todos los mercados iguales. Tenemos pequeñas diferencias, pero al final somos igual. Los independientes tienen una tremenda oportunidad. Porque muchas veces, si ustedes comparan con las cadenas, o se comparan con las cadenas, tenemos ciertas virtudes. Uno, que normalmente atiende a alguien que sabe mucho. Normalmente tiene la experiencia y la capacidad y el conocimiento para poder vender. Segundo, la gente que tiene alrededor normalmente las capacita. Está capacitando a su gente normalmente. ¿Para qué? Para que puedan atender mejor. Pero lo más importante es que venden cristales. O venden lenses no venden armazones esa es la característica principal del independiente que es capaz de vender cristales que es capaz de explicarle a una persona lo que es porque no hay nada más importante que la experiencia de compra de una persona yo me imagino que ustedes todos conocen Red Bull Red Bull es una vía energética ¿ya? que nació hace solamente 20 años 20 años y vende 14 mil millones de euros. Entrega 18 millones de latas anuales. Una empresa que empezó hace 20 años. Y si nosotros miramos acá, ¿cuánta gente tiene 20 años en el rubro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos ópticos hace 20 años que no crecieron? ¿Por qué no crecimos? ¿Por qué no dimos ese salto y fuimos un Red Bull? Es porque nos falta sistema, nos falta capacitación, nos falta entender el mercado, atreverse a crecer, porque tienen todo para crecer. El mercado no está copado, falta mucho por crecer. Ese no soy yo. Bueno, tu señora, ¿Contenta, hermano. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no seguimos creciendo? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse hoy día. ¿Aquí tienen una herramienta? Rodenso que es una herramienta para crecer. Nosotros nos preocupamos del independiente estamos encima a todo lo que ustedes necesiten muchas veces tratamos de competir con precio y es el peor error no hay que competir con precio si el precio mata uno por varias cosas uno no tiene las espaldas para aguantar si ya cuando empezamos a vender montura más lente quitar más bien, por nueve soles es que nos vamos a morir. Entonces el de al lado pone 9, 8,5. Sí, pues es que no está más barato, es que no está más barato. Entonces pongo, y el otro, 7, 6, 6, regalo. Y al final está regalado. Entonces tenemos que ser capaces de vender cristales. Muchos de ustedes, que tienen muchos años de experiencia, y creen que el cliente sabe, y el cliente es lo único que no sabe, es esto. Porque normalmente el que le da la receta, normalmente que es muy rápido, no hay una explicación. Yo el vendedor se encuentra con algo increíble que es una receta. El nombre del cliente, sale el nombre. No que usted la atiende y dice, señora Juanita, ¿cómo está usted? Señor, ¿cómo está usted? Vamos a Óptica, y están los armazones sucios, en las vitrinas con polvo. Y muchos de nosotros nos reímos, pero es verdad. Y no es en Perú, es en Chile, en Perú, en Argentina, Colombia, y ahí en Estados Unidos también hay. Entonces la gran diferencia que tienen ustedes es que están ustedes, son los dueños, están los vendedores, están ahí el mismo. Ustedes tienen que crecer. Ustedes tienen que darse la oportunidad de crecer porque el mercado está ávido de crecer. No le pongan límite. Cuando uno vende un almazón de eh, una receta, perdón, eh, en mil dólares, se le llegan a los ojos así. Pero es una realidad. La persona que ustedes le están entregando un lente de mil dólares tiene que ser medido perfecto. Ustedes tienen que atender perfecto. Si no, nunca lo pueden vender. Si es lo mismo que va, ustedes vayan a comprarse un Mercedes Benz y hay a una persona con Ojota, o con Chala, o con sandalias, ¿cómo se dice? acá en Perú, sandales, Sandale. eh, con sandales, no le van a comprar a ustedes un Mercedes a una persona así, o con los pantalones rotos, ustedes le van a comprar a una persona un Mercedes que tenga la corbata, que esté limpio, que tenga la mano limpia, y lo mismo con un armazón con una receta, lo que tenemos que lograr nosotros es ser profesionales en la óptica, no hay que dejarla morir, Rodenston, como le decía, tiene 140 años, No hemos equivocado muchas veces, pero hoy tenemos el mejor lente del mercado. Gracias a Dios la tecnología que hemos desarrollado, lo último, yo le diría que 10 años han sido un salto en la óptica gigantesca. Yo me acuerdo, hace en el año más o menos 86, se empezó a hablar del Freeform. Roberto tenía 14 máquinas Freeform. Todavía siguen funcionando en Alemania. Estábamos hablando hace ocho años atrás de la individualización, que cómo individualizamos la persona, el lente se ha individualizado. Fuimos los primeros. Y hoy queremos hacerlo con ustedes, con nuestro partner socio TOPSA, que se ha distinguido en los últimos 50 años de llegar a una calidad y un servicio como corresponde. Somos nosotros los que tenemos que hacer crecer la óptica. Somos nosotros los que tenemos que atender bien. Solamente les quería contar eso. Yo sé que a veces es, es, es fuerte que uno le digan que puede crecer y no se atrevido a crecer. Pero háganlo. Atrévanse a crecer porque esto es así. Nosotros tampoco no somos tan alemanes, pues no, no, no, no es que andemos así. tan A veces nos no, no, no desordenamos, nos chascoreamos nosotros. O sea, les quiero mostrar algunas cosas que hemos hecho. Que ustedes dirán, si sí, estos alemanes son medio chascones. Ahora yo no soy alemán, ¿ah? tengo el puro nombre nomás, pero de alemán nada. Pero les quiero mostrar: si es que, si es que, si es que, eh, no somos buenos para el computador. esa Bueno, relleno, voy a seguir rellenando. Ahí está. Les quiero mostrar una cosa que estamos en la campaña de hoy día, es una campaña por internet, es Facebook y Instagram, eh, para que vean un poco que también la parodia, porque muchas veces nosotros los modelos, las tiendas por departamento, siempre muestran a la niña preciosa, salvaje, y, y siempre vemos una persona que es increíble, pero muchas veces no conocen nuestro problema o no se de, identifican. Por nosotros del problema que tenemos. Entonces quisimos hacer una parodia de qué le pasa a la gente cuando no ve tan bien. malo para el sonido. Bueno, les puedo cantar, no soy bueno para cantar, pero algo haremos. En todo caso, ustedes van al mundial, nosotros no. Es una realidad... Si es que te tienes que mover, te falta robertson Y eso es lo que queremos hacer nosotros en Perú. Ojalá sacudirnos un poco, eh, ser una marca de vida, somos una marca de prestigio, somos una marca de calidad. Eh, no se preocupen por el producto que va a estar impecable. Eh, solamente traten de conocer la tecnología y por qué llegamos a ser tan buenos en esto. Yo le quiero agradecer a Rey y a todo su equipo que hemos estado entrenando estos últimos días acá con una hospitalidad increíble. Llegó pesando 47, miren cómo está. ¿Ah? Solamente acá. Y les quiero dejar con José Pablo. José Pablo es óptico, contactólogo. Es una persona que tiene mucha experiencia. Ha capacitado mucho en Latinoamérica. Eh, es una persona que sabe mucho, entrega mucho. Y creo que es la persona correcta para explicarnos un poco qué es Rodenstock. Pero no se les olvide que crecer es responsabilidad de ustedes. Háganlo, crezcan, porque así haremos más fuerte la óptica. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Uy, uh, dice este, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Buenas noches? Eso, así. Me toca la parte un poco más, más técnica, un poquito más, más densa de, de, de la presentación, pero vamos a tratar de hacerlo lo más lo más ameno posible. Como decía muy bien Walton, me toca hablar un poco de, de Rodenstock. ¿Qué es ya vamos a hacer una mirada muy muy breve de, de un poco los lo hitos de, de la compañía en estos 140 años que, que cumplimos recién el, el año recién pasado. Bueno, nuestra compañía fue fundada por este señor que vemos acá. Don Joseph Rodenstock fundó la empresa en 1877 y partió como una óptica, ¿ya? una empresa minorista, como dice ahí, es este que se llamaba Instituto Óptico Rodenstock. En, en el alemán no es muy fuerte, ¿ya? trabajaba en una empresa alemana, pero el alemán nada. Wurzburg, creo que se pronuncia en Alemania, fue los inicios de, de nuestra compañía. Algunos hitos importantes de, de Rodenstock en estos 140 años. ¿Ya? Podemos estar toda la noche hablando de los hitos importantes por año, pero eh, elegí algunos más, los más los más relevantes. Por ejemplo, en el año 1898 se fundó la, la primera gran fábrica, ¿ya? la primera gran fábrica de Ronson en la ciudad de Regen, que hoy día sigue estando ahí, sigue estando ahí, la, una de las principales centros de producción de Ronzok están en esta ciudad. Un, un tema interesante que para muchos puede llamar la atención en 1899 fueron introducidos por primera vez, por Rodenstock, las gafas de sol con prescri prescripción. Que hoy día, después de 140 años, todavía hay gente, o usuarios, que no saben que pueden hacer sus gafas con prescripción. Y estas existen hace 130 años, 120 años atrás. Rodenstock fue la primera compañía en el mundo que desarrolló gafas por, con prescripción. ¿Ya? Veo sus caras de sorpresa. Yo también me sorprendí cuando vi esto. ¿ya? Vamos a dar un salto grande, vamos a ir al año 2000, ¿ya? El primer lente individual del mundo fue lanzado por Ronson el año 2000, se llama Impression ILT. Hoy en día ese lente Impression tampoco existe, pero obviamente con las, los, las eh, actualizaciones que, que requiere la, el, el siglo XXI, ¿no es cierto? Pero hace 18 años se fabricó, se desarrolló el primer lente progresivo individual, ¿ya? Que no es personalizado, ¿ya? Hoy día estuvimos haciendo algún entrenamiento en, en Topsa y hay un tema importante ahí de la personalización y la individualización. ¿verdad? que Habitualmente se tienden a confundir eso, eso, esos conceptos. ¿no? Hay gente que habla del lente progresivo personalizado. ¿verdad? Yo un lente hoy día lo puedo personalizar colocando las iniciales del paciente en el lente. Y eso es un lente personalizado. Pero eso no es un lente individual. Un lente individual consta de otros, de otros de otros factores, de otros parámetros para decir que el lente es individual. Entonces, ojo cuando hablamos de lente individual o de lente personalizado. La personalización de un lente va por otro lado. La individualización está dada por, por la forma de tallar el lente y los, y los parámetros que yo voy a considerar al momento de tallar un lente. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El año 2011, 11 años después, nace esta tecnología, la iLens Technology, ¿Ya? que es lo que vamos a revisar un poquito más en detalle eh, en, en pocos segundos más, cierto? se dice el inicio de una nueva de lentes progresivos. La LS Technology es, corresponde a una tecnología que hasta hoy día en el mundo, Robensop es la única fábrica que la ha desarrollado. Vamos a ver de qué se trata próximamente. En el año 2015, hace solo tres años atrás, Robensop lanzó a su mercado mundial la segunda generación de lentes progresivos. ¿verdad? que tiene mucho que ver con esta i Technology la island Technology existe hace 18 años pero en sus inicios solo se aplicaba a un solo lente progresivo, que era el lente impression ¿no es cierto? el lente individual hoy en día vamos a ver que existen otros lentes progresivos de, de Robinson que también tienen incorporada esta, esta, esta personalización esta individualización, esta forma nueva de tallar un lente algunos datos más, más, más gruesos de Robinson somos una empresa que está, digamos, que tiene centro de distribución en 80 países, 15 fábricas, alrededor de 13 países en el mundo, ¿no es cierto? Y hoy día se suma, digamos, se suma Topsa en, en el Perú con, con la tecnología Rodenstock. Nuestro posicionamiento, ¿cuáles son los pilares fundamentales de la compañía? El diseño, tanto en el diseño cuando hablamos de un lente progresivo, incluso hoy día de un lente monofocal, hoy día también existe tecnología de punta para lentes monofocales. Muchas veces pensamos que el lente monofocal es, un, es solo un lente monofocal, ¿verdad? pero hoy día Rodenstock ha, ha llevado a los lentes monofocales a otra fase y ya podemos incluso hoy día individualizar un lente monofocal o hacer optimizaciones que eh, años atrás era, era impensado a que se podían hacer, hoy día Rodenstock lo hace con los lentes monofocales. El patrimonio, el patrimonio de Rodenstock es su personal, la, la, eh, los los físicos que trabajan diariamente en Ronson para poder desarrollar nuevas tecnologías. Robinson, una de las características que tiene Ronson es que muchas veces para desarrollar una forma de tallar un lente o desarrollar una tecnología es necesario generar la máquina para poder hacer esa tecnología. Entonces muchas veces Ronson tiene que, aparte de desarrollar el lente o la forma de tallar un lente, tiene que inventar, por así decirlo, o desarrollar la maquinaria necesaria para poder hacer ese lente. Y Ronson es único en el mundo en ese sentido. Si Robinson desarrolla una tecnología y no existe la máquina en el mercado que pueda fabricar ese lente, bueno, Robinson la fabrica. La innovación, parte fundamental de, de Robinson, ¿ya? Muchas, veces, muchas veces Robinson no es el primero en lanzar una tecnología nueva o algún desarrollo nuevo. ¿ya? Como dice Walton muchas veces, a lo mejor no somos los primeros, pero somos los mejores. Cuando Robinson lanza una tecnología al mercado, un nuevo lente, un nuevo material, un nuevo tratamiento, es porque ha hecho todas las pruebas necesarias para certificar y garantizar que ese lente o ese tratamiento o esa tecnología va a funcionar correctamente. Y por último, la orientación al cliente, que Walter lo mencionaba en su, en su presentación. ¿ya? Estamos 100% dedicados al cliente, que son ustedes, ¿ya? para entregarle todo el apoyo, toda la, toda la tecnología necesaria para que ustedes entreguen esa tecnología y esa... Y esa esa comunión con el, su cliente final. Los lentes que desarrolla Robinson, los, la, los materiales que desarrolla Robinson, tienen un objetivo final, un solo objetivo final. Sacar el 100% del potencial de visión de un usuario. Esa es la tarea de Robinson, ese es el objetivo principal de Robinson. Y por eso trabajamos todos los días en pos de eso. Y hoy día, como ya, ya saben, ¿no es cierto?, Robinson está presente en el Perú a través de nuestro partner, nuestro partner que es Topsa, ¿no es cierto? Y en relación a eso, aquí vemos una lista de, de, de nombres, de, de, de, de algunas palabras, unas siglas por ahí vemos también, y quiero, quiero eh, hablar brevemente de, de un punto en este sentido, que es el FMD. El FMD... Se, es una sigla que significa Freeform Measurement Device, es decir, es un dispositivo que mide la tecnología Freeform, ¿ya? que es capaz de mapear un lente. ¿ya? Este FMD, después voy a, vamos a mostrar un video en relación a esto. FMD, este es un dispositivo, es una máquina, por así decirlo, que TOPSA la tiene aquí en Perú, que es parte de, la, de las condiciones que Robinson exige para poder trabajar su tecnología. Es una máquina que permite mapear un lente progresivo. Este mapeo se hace diariamente, ¿da? Se toma aleatoriamente un lente progresivo que fue desarrollado con la tecnología Freeform, se mapea ese lente y esa información que ustedes pueden alcanzar a ver ahí, hay dos formas de, de entregar esa información, que es un mapa, un, este, por así decirlo, un mapa topográfico del lente, ¿no es cierto? Esa información va directamente a Alemania, a través de un software. Y Alemania hace el análisis de ese mapa. Si ese mapa está correcto, da lo okay que para que ese día se produzcan lentes progresivos robertos. Si ese mapa muestra algún, algún problema o alguna diferencia en lo que debe ser finalmente, Robinson se comunica obviamente, con, en este caso con Topsa, y dice, mira, hay un problema en esta línea, en, este, en esta área, por favor, revise la máquina X, puede ser una falta de calibración, puede ser esto, puede ser todo otro. Está así de, así de controlada la producción en Robinson. No cualquier laboratorio puede producir Robinson. Topsa hizo un gran esfuerzo, como decía... Como decía eh, rey, como decía Walton, para poder producir lentes Robinson. No cualquiera puede producir ro eh, lentes Robinson. Y TOPSA tiene esta tecnología que permite mapear un lente para que los alemanes, ¿da? a varios miles de kilómetros de acá, revisen cómo está fabricando ese lente y dar, digamos, el, el ok para que durante ese día TOPSA trabaje, eh, fabrique lentes Robinson. Aquí hay un pequeño video, después les voy a mostrar un, uno un poquito más extenso. Cómo funciona la máquina. Es una máquina absolutamente desarrollada y fabricada por Rodenso. Que Esa aguja es una aguja digital que se, eh, hace un barrido por todo el lente. ¿verdad? Es un proceso que dura bastantes minutos. De esa aguja digital barre todo el lente y ese barrido del lente, lamentablemente ahí, el video está, ahí lo vamos a ver en otro video que, que tengo, ese barrido del lente genera estos mapas, y estos mapas son los que se analizan en Alemania para ver que todo esté funcionando correctamente en la fabricación de este lente. Voy a mostrarles un video que preparó Topsa eh, específicamente para esto. Bueno, espero que funcione el audio ahora. son alemanes más que muestra cómo funciona pudieron ver cómo es eh, la estructura que tiene la máquina, cómo funciona, brevemente, ¿no es cierto? La idea es que reforzar lo que yo les decía eh, antes de presentar el FMD. La única forma de poder producir un lente Ronso es contar con la, la tecnología necesaria para hacer un control y para que Alemania constantemente está controlando la producción del lente. ¿ya? <risa> Junto con la lista de, de, de tecnología está la FMD y aquí hay una serie de tecnologías que utiliza Ronso con sus lentes. Voy a mencionarlas brevemente de qué se trata cada una de ellas, pero no vamos a quedar solo en, el, en, en, en la mención de la tecnología, sino que nuestros consultores Rodenstock, que, que trabajan para, para TOPSA, van a poder eh, explicarles eh, con mayor detalle en los próximos minutos. Entonces, quiero invitar aquí adelante a Juan Manuel, a Paul, a Nico, a Nino, perdón, Yesenia, y Renzo. Por favor, que se acerquen acá. Ellos pasaron por un, un entrenamiento bastante fuerte de estos dos días, ¿ya? para que pudieran, digamos, eh, conocer bien la tecnología de Robinson, los productos de Robinson, y ellos van a ser los responsables de, de entregar más detalles de estas tecnologías. ¿ya? Yo solo voy a mencionarlas y voy a decir de qué se trata un poco. ya. Y terminando la, la presentación, en los próximos minutos, atrás de este salón hay unas islas, unas mesas con mantel blanco y van a estar ubicados nuestros, nuestros colegas ahí con su laptop y van a poder acercarse a conocer un poco más de qué significa esta tecnología, cada una de estas tecnologías que, que podemos ver aquí en, en, en la pantalla. ¿ya? Luego de eso, después de unos 20, 25 minutos, les vamos a dar para que puedan circular en el, distintas islas para que conozcan las tecnologías de Robinson. Les tenemos una, una sorpresa guardada. Entonces, Airlines Technology, que yo lo mencioné, que es parte de los hitos importantes de Robinson en sus 140 años, ¿no es cierto? Esta tecnología permite considerar tanto la, el cilindro de cerca y el eje de cerca de una receta. ¿Ustedes sabían que el cilindro y el eje de cerca no es igual al cilindro y el eje de lejos? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sí? Bueno... Ronson logró desarrollar esa tecnología Island Technology de tal manera que hoy día los lentes progresivos de Ronson se tallan diferenciando no solo la parte esférica en la zona de cerca, producto de la edición, sino que también cambia el cilindro y cambia el eje. Ronson es la única compañía en el mundo que ha logrado hacer eso. Y bueno, ese tema lo van a poder conocer en mayor detalle con Yesenia, ella es la, la experta en i Technology hoy día para, para TOPSA. Retina Focus, otra tecnología propia de Ronson. ¿Qué hace Retina Focus? En términos muy sencillos, hace las compensaciones necesarias que deben hacerse al lente en relación a la posición de uso que tiene este lente. Cuando vamos al especialista, al optómetra, al oftalmólogo, y nos hace una refracción, determina una receta. Pero esa receta no puede ser igual a lo que se talla en el lente. Por una serie de factores que Juan Manuel les va a explicar, en su isla les va a poder explicar cuáles son los factores que influyen en que eh, la receta, prescrita por el especialista, no se talla exactamente igual en el lente. Luego tenemos los parámetros individuales. Parámetros importantísimos para la individualización del lente. Recuerden, no personalización, individualización. Son cuatro los parámetros que se, que se determinan, que se miden para poder individualizar un lente. ¿ya? Eso lo van a ver con Renzo, ¿no es cierto? Pero Renzo, aparte de... Ustedes seguramente conocen cuáles son los parámetros, pero vamos, van a poder revisar con Renzo... ¿De qué incidencia tiene esta, este, esta medición de este parámetro? Por ejemplo, el ángulo pantoscópico, que es uno de los parámetros individuales que se consideran. Pero ¿cómo influye el, el ángulo pantoscópico en el rendimiento de un lente? Y así cada uno de ellos lo van a poder revisar con Renzo. Optimizaciones únicas. Muchas veces los fabricantes en el, en el rubro de la óptica a nivel mundial hablan de que el lente progresivo está optimizado. No, mi lente progresivo es optimizado, optimizado aquí, optimizado allá. Eso lo van a poder ver en detalle con Paul qué significan estas optimizaciones que hace Robinson. No solo llegar a decir que yo tengo mi lente optimizado. Hoy día un lente puede, progresivo puede estar optimizado considerando solo la parte esférica, puede estar optimizado solo considerando un promedio de la receta, o puede estar, puede estar optimizado considerando la esfera, el cilindro y el eje de la receta. Entonces con, con Paul van a poder revisar en detalle cuáles son estas optimizaciones que hacen que un lente progresivo de Robinson funcione muy distinto a cualquier progresivo en el mercado. Y por último, apps, aplicaciones. Robinson hoy día también ha desarrollado aplicaciones en iPad para poder hacer su trabajo y el trabajo de los muchachos un poco más fácil. Entonces, con Nino van a poder revisar cuáles son las aplicaciones que tiene Robinson de que nos, les van a permitir a ustedes hacer una mejor recomendación, una recomendación más fácil y, bueno, van a ver que hay una serie de, de aplicaciones que son muy muy entretenidas, muy impactantes y muy fáciles de entender para el cliente final. Muchas gracias por su atención. Entonces, ahora, los próximos... Fuerte <tose> este aplauso para José Pablo. Vamos a tener que andar un poco la... La verdad, o sea, buenamente tenemos... Más gente normal, y mucha gente de pie atrás. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que cada reps haga la tabla aquí. Vale. Y cada uno representa a todos. Nosotros no vamos a hacer esta mesa de trabajo porque si no, eh, no hay espacio. No hay espacio eh, y el que lo haga mejor, sí, pero lo vamos a hacer con aplauso. Entonces, el que lo haga mejor es <risa> que haya premio. Exactamente. Ya, la primera siempre. Un para la momento. mujer. Las Bien con ustedes. No vaya va a bailar, pues. Hola, buenas noches con todos. Eh, bienvenidos. En verdad me da muchísimo gusto verlos de un montón de caras conocidas y, y, y nada, bienvenidos a todos. Eh, en esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de Ice Lens Technology que es la tecnología patentada y eh, eh, eh, patentada como única de Rodelstor creada en el 2011 Rodelstor es el único en el mundo capaz de aplicar esta tecnología en cada uno de sus lentes para lo cual toma en cuenta ciertos parámetros o ciertos eh, ciertos Factores, uno de ellos es el I-Model. El I-Model toma en cuenta dos características eh, importantísimas dentro del proceso de fabricación o individualización del ley: el estigmatismo acomodativo, efectivo y la ley del mismo tanto de lejos como de cerca, sin la necesidad de que ustedes en el punto, en el punto de ley lo tomen o consideren puntos diferentes al que ustedes hacen habitualmente una, en una reforma. Eh, la ley de Listing es una ley en la que se aplica específicamente o se evalúa cada una de las posiciones o eh, los movimientos rotatorios del ojo en cada una de las posiciones de la mirada. Sí. Listing es un homostalmólogo que se encargó de evaluar no solamente los movimientos de convergencia, los movimientos eh, de convergencia de, de, de, de, de mirada hacia, hacia afuera y y hacia adentro, entonces, y si no se dio cuenta dentro del proceso, es que los cuando nosotros vamos a ver de cerca, el ojo converge, como vemos, el movimiento que hace en el hacia adentro, pero bueno, a la vez que convergen hace un movimiento, ritmo, o un movimiento de torsión, por ejemplo. Si yo veo de cerca, eh, mis ojos convergen y eso lo vamos a ver, pero también hace un movimiento de giratorio. Entonces, el eje que tengo la medida de lejos no va a ser el mismo que tengo en Eh, de cerca. Es por eso que con la tecnología eh, que aplica Roneston para, para la fabricación de sus lentes, puede diferenciar el astigmatismo y el eje del astigmatismo de la parte de lejos a la parte de cerca. Cuando vamos a hablar de, de cerca, el ojo hace movimientos de rotación, que no es lo mismo. Gracias. Este movimiento de rotación y de torsión en el en lente, el al, al momento de ver de lejos no es el mismo que cuando vamos a hacer o vamos a realizar la visión de cerca. <coughs> Puedes ponerme la de cerca, por favor. O no, la otra, ¿no? por favor. Esa. Y esta, es la de lejos. Perdón. esta es la de lejos, hace movimiento y hay un movimiento de rotación y aquí el eje, los ejes son diferentes, tanto la, en, la, en la visión de lejos va a ser diferente al de la visión de cerca, ¿por qué? Porque el ojo va a ser, al momento de converger va a ser un, mov un movimiento hacia adentro y en el caso del ojo derecho hacia el lado derecho y en el caso del ojo izquierdo hacia el lado izquierdo. Entonces puede haber una diferencia en los ejes, va a haber una diferencia en los ejes y lo, el único objetivo de esto es mejorar los campos de visión del paciente y darle mayor comodidad en la, en, en la visión de, de cerca, ¿no? Entonces... Eh, entonces, este, este, este tipo de tecnología va a permitir que el lente tenga ciertas mejoras en la, en la visión de cerca, ¿no? Aproximadamente un 25% de mejora en el campo de visión de cerca del paciente, que es bastante significativo para, eh, eh, para el usuario de multifocales o para el usuario de, de, de monofocal. Y también tome en cuenta el astigmatismo acomodativo. El astigmatismo acomodativo es el astigmatismo que se forma en el momento en el que hacemos convergencia, ya que el cristalino cambia de forma, obviamente el cristalino acomoda, y eso crea un astigmatismo, que en muchos de los casos eh, se, ha, se ha detectado acá, miren. Cuando, cuando nosotros vemos de cerca un lente sin considerar el, el astigmatismo acomodativo, pues la imagen en la retina no está nítida. Y cuando sí consideramos el astigmatismo acomodativo, la imagen es mucho más nítida. Y eso puede, puede tener, o sea, va a tener una variación en el astigmatismo o en las medidas que ustedes reciban en sus lentes. Si ustedes los pasan a una lectura eh, lensométrica, van a encontrar diferencia entre la media, el, el eje y el astigmatismo de la medida de lejos y el eje y el astigmatismo de la medida de cerca, que puede variar en algunos casos hasta una dioptría con la tecnología del de, de iModel e y un eje aproximadamente hasta 7 grados. Así que no, no se sorprendan cuando ustedes hagan un lente de este tipo y que encuentren diferencias en los en los astigmatismos y en los ejes. No es que su paciente no vaya a ver bien, va a ver mucho mejor, porque está compensando ese tipo, ese tipo de factores para que consiga mejor, mejor eh, calidad visual y mejores eh, eh, campos de visión. Gracias. Buenas noches. Bueno, eh, esta noche me ha tocado conversar un poco con ustedes acerca de eh, Retina Focus. Retina Focus eh, es un procedimiento estándar que tienen todos los lentes fabricados con la tecnología Rodenstock. Todos los lentes fabricados con la tecnología Rodenstock, desde un lente más estándar hasta el mejor Lente fabricado individualmente, eh, que en este caso vendría a ser el Impression 2, tienen este tipo de procedimiento, que simplemente no es más que lograr el máximo de nitidez o de calidad óptica en el lente fabricado por rodent. ¿Qué es lo que sucede? Es una tecnología, un procedimiento que compensa, que ayuda a compensar eh, la medida de los lentes que, que se fabrican. ¿De qué manera? Eh, como dijo en su exposición eh, José Pablo, eh, nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre la refracción que toma el especialista en el consultorio, que es una refracción que eh, va a tener una forma de hacerlo, ya sea con la montura de prueba y con los provines, ¿cierto? O con el foróptero, sea el caso, pero eh, definitivamente estos equipos no tienen la misma forma o la misma característica de una montura oftálmica, ¿cierto? En una montura oftálmica definitivamente tenemos lo que es la, el ángulo pantoscópico, el ángulo panorámico y en un provín, por ejemplo, ustedes ponen de costado al paciente y el paciente y el lente está recto, es plano, ¿cierto? En una montura, en, en un foróptero la distancia también tiene mucho que ver la distancia del vértice que hay entre el equipo y el ojo del paciente. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, la inclinación pantoscópica el la a la hora que bajan la mirada, tiene mucho que ver y hay mucho que compensar en el lente que se está fabricando. ¿Correcto? Aquí lo podemos ver. Esta es la posición de la refracción del lente que le van a mandar a la hora de hacer la receta. Pero, cuando nosotros... Mandamos a fabricar el lente en la montura, el lente tiene que tener una curvatura, ¿cierto? El, el, el lente, una curva base, la montura, una curvatura facial, o una curvatura panorámica y el ángulo pantoscópico necesario. Y definitivamente, la medida que ustedes van a encontrar en la receta o en el examen, no, es, no va a ser igual, ¿correcto? A la, a la medida que van a encontrar una vez que fabriquen el lente, ¿sí? En el lente, en, en la refracción, por ejemplo, van a poder encontrar un esférico menos uno, ¿correcto? Y a la hora de fabricar el lente, nosotros no vamos a mandar un esférico menos uno, sino vamos a mandar un menos 0.87, ¿correcto? Como lo que dijo Yves en ese momento. No es, que, eh, no, no es que estemos mandando el lente con una medida que no sea la adecuada, sino es una medida compensada, tomando en cuenta... Eh, las características del lente, de la montura y cómo la usa el paciente, ¿correcto? Y lo mismo vamos a encontrar en el lensómetro. A la hora que nosotros leamos ese lente en un equipo, básicamente un lente tallado con tecnología Freeform, tenemos que leerlo en un eh, equipo también digital, electrónico, que es un lensómetro computarizado. Entonces, a la hora que lo leamos, vamos a ver exactamente la misma cantidad de medidas que tiene el lente. ¿no? La diferencia que va a tener el lente. ¿Y para qué hacemos todo esto? O sea, ¿para qué se hace toda esta compensación? Es un lente compensado. Básicamente, ¿no? Para a la hora de entregar el, el, el sobre en el que entregamos nosotros los lentes, ustedes van a encontrar aquí la refracción, ¿sí? Ya compensada, ¿correcto? Esta es la, eh, la distancia nasocupilar, ¿no? este es la de cerca, ¿correcto? que tiene también una diferencia tanto en la esfera como en el eje, en, el, en la esfera, en el cilindro y en el eje. ¿sí? Toda esta compensación se tiene que hacer básicamente, ¿para qué? Para que, como el nombre lo dice la tecnología Retina Focus, eh, la imagen que nosotros queremos lograr esté directamente enfocada en Retina. ¿sí? Actualmente los lentes fabricados con tecnología convencional, lamentablemente no son lentes compensados, el paciente va a ver bien, pero no va a tener una buena calidad o una buena nitidez con el, con, con el lente puesto. ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente, como no es un lente compensado, el enfoque no se hace directamente en retina. Con la compensación que hacemos a la hora de utilizar este procedimiento en la fabricación de los lentes, nosotros vamos a lograr el principio de retina focus, que vamos a tener perfectamente ubicado el foco en retina, y eso nos va a dar... Una nitidez y una calidad óptica excelente para su paciente. ¿Sí? sí. Les agradezco mucho. Sí. Buenas noches. Eh, mi nombre es Renzo Castellanos. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy me ha tocado hablar sobre parámetros individuales que normalmente nosotros los conocemos como parámetros personalizados y es lo que queremos cambiar esta noche que se comience a hablar de parámetros individuales, ¿correcto? Es importante saber qué parámetros tenemos que considerar para eh, considerar la fabricación de un lente Robinson. Tenemos primero la distancia naso-pilar, ya la conocen. Correcto, que es súper importante para este tipo de fabricación de lentes, la inclinación pandoscópica o el ángulo pandoscópico, el ángulo facial y la distancia al vértice, Correcto, que es la distancia que existe entre el globo ocular y la parte interior del lente. Vamos a ir viendo uno a uno por qué es importante considerar cada uno de estos parámetros. Aquí es un gráfico, en realidad esta presentación más se va a los gráficos, para ver, por ejemplo, una consulta. ¿Ustedes saben cuál es el ángulo pantoscópico estándar? ¿Hay premios y contestan la pregunta? ¿Sí? A ver, ¿quién sabe cuál es el parámetro estándar del ángulo pantoscópico? 12. Siempre 12. Siempre 12. 5, 7, por ahí. Bueno, aquí en el dibujo, en el gráfico se ve, ¿verdad? Que es 9, ¿correcto? El 9... Vamos a evaluar acá tres líneas. Chicas. La primera línea verde va a considerarse como un progresivo convencional. Y la línea morada, que es la segunda, un progresivo optimizado. Y la línea azul, digamos, la principal, es un progresivo individualizado. ¿Correcto? Nosotros vemos en el parámetro de ángulo pantoscópico, que si nosotros consideramos un ángulo pantoscópico de 9, su mejor rendimiento de lente convencional es casi un 80% ¿correcto? en el caso de un lente optimizado llega al 100% y en el caso de un lente individualizado también pero acá vamos a ver la diferencia cuando consideramos una montura con un ángulo pantoscópico diferente por ejemplo si tuviera un ángulo pantoscópico de 3 vemos cómo baja a un 50% en un lente convencional y casi un 55 60 en un lente optimizado, pero en un lente de tecnología Rodenstone individualizado, miren la curva baja muy muy poco, correcto, y esto qué es lo que hace es el performance del lente, esto va a lograr que el lente se vea, que uno vea mucho mejor con ese lente, correcto, entonces para esto es importante considerar el ángulo pantoscópico. Si ustedes se dan cuenta, la línea del lente individualizado mantiene siempre casi un performance perfecto, ¿correcto? Es importante considerar el ángulo pantoscópico. La distancia pupilar no es un gráfico eh, que demuestre mucha diferencia, pero sí es importante considerarla también. En este caso, la distancia naso-pilar. En el eh, caso de un lente convencional, su mejor parámetro es entre 80%. ¿Correcto? Así tenga la DIP promedio que hemos considerado como 64. Digamos que si tenemos una DIP mayor, este progresivo baja considerablemente su performance. En el progresivo optimizado, no logra el 100%, y en el caso de un progresivo individualizado, sí logra el 100% en todas las distancias de sus pilares. Este gráfico. Es aún más notorio las diferencias en el ángulo facial. Todos nos ha pasado que el cliente viene y encuentra una montura curva solar y quiere mandar a hacer sus lentes monofocales o progresivos. ¿Correcto? De ahí tenemos algún problema. En el caso de los multifocales convencionales, en 6 grados dice que tiene la mejor capacidad el lente. ¿Correcto? En el caso de los optimizados, también. Y en el caso de los lentes individualizados, su curva perfecta es hasta 10. Después de 10, comienza a caer ligeramente. ¿Correcto? Pero miren la gran diferencia entre un lente optimizado convencional versus un lente individualizado. Por eso también es importante considerar la curva de la motora. La distancia del vértice también es... Un parámetro importante a considerar, vemos aquí igual en la línea verde el lente convencional, el lente optimizado y el lente individualizado mantiene 100% siempre su performance. Por eso es importante considerar todos estos parámetros para la fabricación de un lente individualizado, en este caso Robinson.